Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga. En este vídeo vengo a contarte una decisión muy importante que he tomado la semana pasada. Es una decisión bastante radical, ¿de acuerdo? Y antes de ponerme a grabar este vídeo, uh, incluso me di cuenta de que estoy hasta un poco nervioso, cosa que no me suele pasar nunca uh, ¿no? a la hora de grabar vídeos para YouTube. La decisión es la siguiente. No haremos más convocatorias del curso Order Flow este año. A continuación de este vídeo me gustaría contarte eh, el porqué de esta decisión, pero antes de empezar, decirte que la buena noticia es que si te gustaría formarte con nosotros, todavía estás a tiempo para a, apuntarte a la última convocatoria de este año que arranca ahora en mayo. Las razones para tomar esa decisión eh, son dos. Por un lado, y es una cosa que seguramente no sabes, en estos momentos estamos trabajando internamente con los alumnos de la Trading Team, eh, con, con Claudio, con Miguel, eh, como traders del equipo, eh, para implementar dos patrones nuevos y hacer varios ajustes en la metodología y en la operativa que enseñamos en Armaga y con la que también operamos nosotros. Y para mí, uh, mi operativa particular, mi operativa personal, eh, siempre ha sido una de las cosas muy importantes, digamos, dentro de lo, a nivel profesional, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, la razón es muy sencilla. Eh, mi operativa particular pues, mm, es, el grueso, eh, es, el es, es el grueso de, de mis ingresos mensuales. Por esta razón... No puedo discutir esta parte y cuando me toca, eh, pues por alguna razón, por alguna otra razón, hacer ajustes en mi operativa, entonces tengo que no estar focus en esto. Y justamente, pues se ha juntado de que el año pasado tuvimos una racha un poco complicada. Eh, había varios... Eh, estuvimos dos meses con muy poquitas oportunidades de entrada. ¿Vale? Cosa que nos llevó a reflexionar mucho a ver cómo podemos mejorar esta parte y al día de hoy parece que tenemos la solución, solo que estamos ahora trabajando ¿no? eh, eh, en la, la última parte, lo que es pues ajustar, eh, terminar de ajustar el algoritmo de gestión, control de riesgo y ese tipo de cosas. ¿no? Son dos nuevos patrones eh, que yo ya estoy operando con mi cuenta real ¿vale? y que de pronto vamos a también Empezar a operar en la Trading Team y, por supuesto, dentro de la próxima actualización de nuestro curso, pues vamos a incluir este patrón para que uh, los demás alumnos, los alumnos de las, eh, de las convocatorias anteriores, también puedan ¿no? disfrutar de esta, de esta información y ver el potencial que tiene, porque eh, lo que hemos encontrado es una cosa muy y muy potente. Pero bueno, no quiero desviarme de, lo que, de los motivos ¿no? que os quería explicar de no hacer más convocatorias. Entonces... Hacer este trabajo realmente es mucho, como decimos nosotros aquí en España, es mucho curro, ¿no? Supone hacer muchas cosas, supone bec-testear, uh, ver uh, qué parámetros, no, qué los encontrar los óptimos parámetros para um, llevar a cabo uh, los patrones, ¿no? Ver cómo mejorar la, um, las métricas de la operativa, sobre todo el ratio de beneficio-pérdida, uh, el ratio de aciertos, ¿no? Todos esos parámetros que comentamos que damos mucha importancia y lo comentamos abiertamente en los vídeos de YouTube. Y además de esto, eh, el año pasado, o incluso más en junio de 2021, publiqué este vídeo que te voy a dejar por aquí, donde eh, comentaba mi preocupación por el ratio de, de, de éxito de nuestros alumnos. ¿vale? Y es una cosa que nos hizo oh, cambiar y mejorar muchísimo el producto, ¿vale?, la formación, que nos hizo hacer varios cambios, eh, los cuales, pues, ya al día de hoy estamos disfrutando, estamos teniendo gente súper top, super top en la comunidad, cooperando con cuentas reales, con cuentas eh, de fondeo, eh, pero claro, eh, dar dar involucrarnos con los alumnos, darles esa atención personalizada que creemos que es necesaria para que un alumno, ¿no?, puede pasar de cero a... 100, que puedo de verdad ser rentable y consistente operando los mercados, también exige mucho trabajo. Y juntándolo con estos cambios ¿no? en mi operativa particular, me estoy dando cuenta de que no quiero estar agobiado, no quiero asumir, no quiero tener más compromiso con los nuevos alumnos. Definitivamente me hice trader para vivir mejor, no peor. Por esta razón... Eh, pues hemos llegado no he llegado a la conclusión de que la mejor manera de estar focos con mi operativa ¿no? eh, y ayudar a los alumnos eh, mimarlos, cuidarlos, eh, hacer que mmm, los resultados ¿no? de los alumnos abran por sí solos. Eh, de hecho en estos vídeos no comentaba esa gran reflexión que tuvimos eh, de darnos cuenta ¿no? cuando nos dimos cuenta de que, el mejor marketing de una academia son los resultados de los alumnos. Entonces, hacer todo este trabajo ¿no? requiere muchos recursos, mucho tiempo y sobre todo tener el foco puesto. Porque lo que he aprendido como, como trader y como emprendedor los años que, que llevo operando y, y, y emprendiendo es que el que mucho abarca, poco aprieta. Ahora hablarte un poco sobre el compromiso que tenemos con los alumnos porque al igual que implementar nuevos patrones requiere estar focus, tener el compromiso con los alumnos también requiere tener mucho foco puesto en uh, dar esa atención personalizada, ¿no? y involucrarnos con los alumnos, porque es en nuestra opinión, ¿vale? Es la única manera de que el alumno aprenda de verdad y consiga tener resultados sólidos y consistentes operando. Estamos mal acostumbrados, por norma general digo, en el sector de trading a las formaciones que se componen de una serie de vídeos pregrabados y luego, atención, por correo electrónico, ¿no? que cuando te surge una duda, pues envías un correo electrónico y te la responda Y es un modelo que creo, y decidme en los comentarios, si a lo mejor estoy equivocado, eh, que simplemente no funciona, no es efectivo. Nos dimos cuenta de eso en Armada hace años y desde entonces hemos empezado a trabajar de manera individual con los alumnos y lo primero que, que hicimos es Mandar tareas prácticas, porque sí, queremos que los alumnos que aprendan con nosotros practiquen lo aprendido, ¿no? El famoso concepto que viene de Estados Unidos, learning by doing, eh, aprender haciendo, porque es la única manera de que tú aprendas de verdad. Así que para asegurarnos de que los alumnos avancen con el temario, enviamos varias tareas prácticas y no solamente eso, las corregimos individualmente a cada uno en las sesiones en vivo que llevamos a cabo dos veces por semana. De esta manera, cada alumno puede no solamente ver ¿no? Los, los errores, los fallos que comete él, sino puede ver también las correcciones de los demás compañeros y también aprender de los errores de los demás, agilizando así esa curva de, de aprendizaje. En nuestro curso son sesiones en vivo e indirecto donde te explicamos la metodología, donde respondemos tus dudas y preguntas, no por correo electrónico, sino al instante. Una vez hayamos acabado este ciclo de sesiones en vivo para explicar la parte de teoría y que tú practiques directamente, pasamos a la parte de práctica donde dos veces por semana nos juntamos en una uh, sala de Zoom para operar en vivo, en directo, para que los alumnos vean a nosotros, ¿no? a los profes de Armaga, llevar esa metodología a cabo con nuestras cuentas. Otra vez, son clases eh, no son webinars, son clases tipo conferencia donde cualquier persona donde cualquier alumno pueda levantar la mano, abrir el micro y hablar. Estamos todos con las cámaras puestas, ¿vale? Y más bien, pues, es una reunión entre, bueno, pues, entre gente que se, que se conoce, ¿vale? Forjamos muy buen ambiente en estas sesiones donde cualquier persona, pues, puede preguntar. Interactuamos en estas sesiones, otra vez, con el fin de que tú aprendas, de que tú entiendas lo que los profesores, ¿no? Están haciendo por qué están tomando la, la, esas decisiones, ¿no? Cómo gestionan entradas y salidas y que al final, pues, ¿no? Sepas llevar la misma operativa tú mismo uh, cuando, pues, pues, pues, estás tú solo. Eh, me, me hace mucha gracia ver que cuando se presenta una oportunidad de entrada, ¿no? Luego en la chat, uh, en el chat de Discord, en una comunidad privada que llevamos en paralelo a la formación y a la que vas a tener el acceso de por vida, ¿vale? Me hace mucha gracia ver, pues, eh, como por ejemplo eh, pues compartimos hasta las mismas entradas y esto pasa muchísimas veces, porque como digo, nuestra idea es que tú no inventes nada, que simplemente aprendes lo que ya está funcionando y te limites ¿no? y que te enfoques en eh, llevarlo a cabo. Además cuando termina todo el ciclo de sesiones para que aprendas eh, las bases de la operativa, eh, luego las clases de operativa en vivo, mmm, Hacemos dos clases post-formación, ¿vale? Para asegurarnos de que uh, hayas desarrollado un buen plan de trading, ¿vale? También lo vamos a revisar. Eh, y pues te damos los últimos tips para que puedas pues afianzar uh, tu operativa. Y por si fuera poco, cuando terminas todo el ciclo formativo, hacemos una sesión individual con cada alumno, ¿vale? Para... A, pues responder a las posibles dudas que hayas podido tener eh, para ver tu caso personal ¿no? y eh, guiarte un poco en eh, cuáles tendrían que ser cuáles tendrían que ser eh, siguientes pasos en tu caso particular. Esta atención individualizada y instantánea creo que es lo que mejor nos caracteriza y hace de Armaga una buena academia de trading. Ah, como he dicho antes, eh, Todavía estás a tiempo para apuntarte, para entrar a la última convocatoria del curso de Flow que haremos este año. Eh, cerraremos las plazas mmm, el día 12 de mayo o antes, ¿no? en caso de eh, que lleguemos al número máximo de alumnos por convocatoria. Ahora, si estarías interesados en participar, eh, no tienes cualquier duda sobre el proceso, vale, no hay ningún compromiso... Uh, para ser admitido, uh, tienes que pasar ¿no? por, el, por, por el proceso que te voy a explicar a continuación. Es un proceso muy, muy sencillo, ¿vale? Eh, básicamente lo que queremos hacer contigo es conocerte, ¿vale? Eh, conocer tu situación uh, ahora mismo, ¿vale? Ver si nuestra formación se adapta, si de verdad es lo que, lo que buscas y si de verdad te podemos uh, ayudar. Responder cualquier duda o pregunta ¿no? acerca de la formación que puedas tener. Uh, mirar también el tema de... De, de formalizar el pago y demás cosas y si todo cuadro, pues eh, seguiríamos adelante. Eh, normalmente, eh, esto lo hacemos con una llamada, vale te voy a dejar eh, en la descripción un enlace a través del cual puedes escoger el día y la hora que mejor te convenga para, para esta sesión. Eh, estas sesiones normalmente las hace Under, ¿vale? que es, un, es otro trainer del equipo, que en su día también fue alumno de Armaga y conoce perfectamente cómo organizamos la formación, ¿vale? opera con los patrones, conoce de P a P la metodología, o sea que es una persona que te puede atender y que te pueda a, ayudar ¿no? en, con cualquier a, duda o pregunta que, que puedas tener. Los que finalmente os apuntéis, tal y como expliqué antes, eh, lo que realmente estáis adquiriendo ¿no? es el, compromi el compromiso de los tres profesores, Claudio, Miguel y yo, de estar... A dedicar nuestro tiempo ¿no? a explicaros la estrategia en vivo y en directo, de responder vuestras dudas, de soltar mmm, problemas uh, que puedan surgir ¿no? en, en, en toda esta etapa de, de aprendizaje, incluso después, porque también lo comenté muy, muy por encima: eh, es que el acceso a la comunidad de los alumnos eh, de traders es vitalicio. ¿vale? O sea que Hasta el día de hoy estamos haciendo sesiones de trading en vivo ¿no? con los alumnos de las convocatorias anteriores y por supuesto en cuanto tengamos la operativa con los dos patronos nuevos afianzada actualizaremos, añadiremos nuevos módulos en el campus formativo ¿vale? para dar el acceso a todos los exalumnos ¿no? a esta información y seguramente, seguramente que haremos alguna que otra sesión para resolver las dudas, resolver las dudas y ayudar Ayudaros a, a, a implementar este nuevo patrón, ¿no? ver qué tal funciona. Espero que te haya gustado este vídeo, ¿vale? Y en caso de que eh, decidieras formar parte de la comunidad de alumnos de Armaga, pues espero verte dentro en la formación. Un fuerte abrazo y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.